Tras intensas jornadas artísticas concluyeron ya las romerías de mayo Desde el día 2 un extenso grupo de artistas, periodistas, investigadores Llegaron hasta la provincia de Holguín para desarrollar diferentes actividades culturales en la comunicación política constituyó el plato fuerte del evento bloguerías acá en la edición 30 de las romerías de mayo que cada año convierte a la ciudad de Holguín del día 2 al 8 de mayo en la capital del arte joven cubano. El espacio conducido por la periodista Dailén Vega abordó la realidad mediática de hacer comunicación desde la izquierda y darle voz a la mujer en un contexto transversalizado por el algoritmo de la dictadura de las plataformas digitales. Mujeres al Sur aboga por la justicia social. Donde hay justicia social hay igualdad de derechos para hombres y para mujeres. Las problemáticas de las mujeres están bastante silenciadas en los grandes medios. Y hay una parte importante de la responsabilidad humana, de la responsabilidad laboral y de la responsabilidad familiar que recae eh, sobre las mujeres, sobre nosotros. Mujeres al Sur, con las voces de nuestra patria grande. 15 minutos cada 15 días, para empoderarnos, abrazarnos y caminar juntas en sororidad. Nos hemos dado cuenta, yo creo que después incluso de la pandemia, de que la sociedad cubana ha cambiado mucho con la penetración de internet. Y ahí hemos visto, tal vez se ha visibilizado por las propias redes sociales o esta misma, digamos, ...agresividad o que puede tener la, la sociedad... ...que hay problemáticas como los femicidios... ...que hay que atender... ...que existe todavía el machismo... ...y que no en toda... ...aunque sí de manera general hay igualdad... ...no lo vemos, digamos en todos los sectores... ...de la misma manera... ...o no siempre se comporta de la misma manera. Considero que la conciencia está despertando cada vez más... ...en las personas... ...gracias precisamente al activismo que se hace en redes sociales... ...aunque las redes sociales tengan dueño, pero... ...pueden usarse eh, de muchas maneras... ...las usan para atacarnos... ...pero nosotros las podemos usar... ...como un escudo protector... ...y también para lanzar una contraofensiva... ...entonces si se usan bien... ...realmente pueden servir para hacer un activismo bueno. Siento que mis destellos ahogan tu brisa... ...tu brisa que presiento sur. En el noticiero de las romerías de mayo de la Agencia Cubana de Noticias y Cuba Debate es un placer tener a un excelente músico, Fran Delgado, que además dice que llega a este espacio cada seis años. A ver, a mí me, eh, me encanta cómo el, el gobierno de, de, de la ciudad se pone en función de, una, de un evento, porque es muy difícil hacerlo, ¿no? El gobierno de la provincia apoya con toda la infraestructura y apoya la, a esta cosa que, que a, a este evento, que además es un, un evento de la vanguardia artística. Cuando regresa a las numerías de Mayo, si te invitan el año que viene. Si me invitan, siempre, siempre a la, a la hora que me, que me llamen voy, como dice la canción de el Cambio Padre. Perfecto. Aquí estaremos viendo Gracias, gracias. El Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra se consolidó como la columna vertebral de las Romerías de Mayo. En este evento donde participó la investigadora Premio Nacional de Ciencias Sociales, Francisca López Cibeira, se destacó la vida y el pensamiento del apóstol con la ponencia El concepto de revolución y José Martí. Además, esta investigadora recibió el premio de honor del evento. Cuando Martí prepara la guerra para Cuba, la guerra es el medio y el fin es la revolución y es un concepto que él viene elaborando desde la temprana juventud, pero que, por supuesto, de acuerdo con la época histórica, con su tiempo, es la revolución anticolonial, donde justamente para él, con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar las formas, los sistemas opuestos a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Es decir, y esto para la Cuba entonces era la revolución anticolonial, ...pero una revolución, de, de, como le dice... ...a Juan Gualberto Gómez en una carta... ...conquistaremos toda la justicia. Me encuentro en la sala revolución... ...del Museo Provincial La Periquera... ...lugar emblemático de la ciudad de Holguín... ...cada día que paso en esta ciudad... ...me siento más contenta... ...porque no me podía imaginar... ...que era una explosión de arte... ...una explosión de cultura... ...he disfrutado viendo a los trovadores... ...a Fran Delgado, a Ray Fernández, a Eduardo Sosa... ...y es verdad, cuando Fidel dijo... ...que lo primero que había que salvar era la cultura... ...porque aquí en la ciudad de Holguín... ...las romerías de Mayo... ...son un claro exponente de ello". Holguín me recuerda muchísimo a mi Andalucía natal... ...su gente, sus calles, sus edificaciones... ...me siento como si estuviese en mi casa". Así concluye el noticiero especial de la Agencia Cubana de Noticias y Cuba Debate. Después de intensas jornadas de trabajo, el próximo año seguramente regresaremos otra vez con el noticiero de las romerías.